¡Ah, uh... Para y ya te dos sabían que el SIDA fue cortesía de la medicina. Abrí la casa, puse el mantel, vos te sacaste cartel, no importa, la mesa está servida. M. Lauren Young Leo, balón y fantasía, vos que decías, eh, uh, yeah. Rap conciencia o rap profecía, delgada línea que separa nuestra mierda de tu porquería. Les falta cancha, les queda ancha la. De once, Ripper y ponce, pucho en la boca, pica hasta soca, ahí se le toca, trepando pote rompando cobre. Eso no es para mí, voy por el oro desde entonces, aunque la música esté llena de embusteros, es más, está lleno de ladrones, de bocones, de super raperos con agujeros en los pantalones. No soy el mejor, ellos son los peores. Young Lauren, menores infractores, rompiendo barras antes de los 18, así arrancamos guacho Yo ya pasé los 25, mi compa también. Te dejo el acertijo, no lo busques un uh. día. Siempre por el mango, la sartén. Lávese los dientes después de comer. Cuide sus amistades, piense en su negocio. Escuche buen rap en sus tiempos de ocio. M. Lauren, Side 9-3. Underclan está en la casa. M. Lauren, hace satírica la vida, hermano. Ah. Me creía muerto, estaba en la esquina planeando un nuevo movimiento Me muevo sigiloso como un ninja por el centro Trapeo y se mueve el cemento Los dejo seco, le corto el riego Apuesto más, venía atrás en la carrera y le robé el puesto Pa' soltar mierda, mejor ni vivo de esto Me abro la mitad con letras, eso es ser honesto Saez 93, M. Lauren Marcha juntando guita para el pokemon Monumento Sigo vivo, y ellos que me querían ver muerto Invisible como un kilo en el puerto Invisible como un kilo en el puerto un en plata para el monumento Por la ficha por el acento por las líneas que mataron hasta el resurrecto Invisible como un kilo en el puerto Junto en plata para el monumento Por las villas, por, por el acento Que mataron hasta tal resurrecto Invisible como un kilo en el puerto Junto en plata para el monumento Por las villas, por el acento por la línea que mataron hasta el resurrecto. Era una melodía que yo compuse cuando tenía muy pocos años, ¿O te puedo decir que tenía 14 y adapté un texto de Benavides que se llama El Instrumento. Fíjate que, como al como voleo así, o sea, uno de repente no se da cuenta, pero Benavides que te está planteando. Entonces tiene un tema socrático, el tema del conocimiento personal.